Vamos con otro ejercicio. Se trata en este caso de escribir un programa que, dados dos números, emita el mensaje SÍ en caso de que el primero sea mayor que el segundo y NO en caso contrario. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Nuevamente voy a usar la línea de comandos porque me resulta más cómodo. Y ahora vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Bueno, parece que dijo que no. Vamos a ver qué pasa si cambio los números. Ahora dice sí. Y veamos qué pasa en el caso de que los números sean iguales. Dice que no, lo cual es cierto, fíjate, el número 1 no es mayor que el número 2, el número 1 es igual al número 2. Esta distinción es muy importante y uno a veces en la vida real digamos, no la hace, pero no es lo mismo decir que un número es mayor que otro que decir que un número es mayor o igual que otro.